Las bullas del día, lo que acontece en el país. Como ahora mismo ustedes saben qué es lo que está pasando en el país, de eso que se está hablando. Y vamos a hablar hoy en el programa Los Osobrosos, dando zozobra a todo el mundo. La gente exige que los urbanos que apoyaron a los boricuas apoyen a los dominicanos en protesta. Yo pienso igual. Hay muchos sonidistas que cuando la protesta de nuestros amigos y hermanos Un grupo de lambones. De puertorriqueños. Eh, apoyaron, hicieron eco en sus redes, he visto unos cuantos, sí, como Secreto, eh, La Melaza y, y varios artistas más que están protestando en sus redes, pero hay unos cuantos que hicieron mucho eco también como, como el que pega y despega, el sonidista más grande de este país, pero ese Santiago, de es... a Santiago Matías, a los foques, que no ha dicho nada ni, y ha dejado a todo un pueblo, porque él es un influencer. Es un influencer de él y tiene que estar ahí apoyando a su gente y no se ha visto. porque no lo un caso que ha de seriedad el lápiz. El lápiz también está es... Está quedando loco. Sí, puso un huevo. Sí, sí. Yo pienso que el lápiz... Su salud mental es un tema serio que él debería tratar. Sí, se ha creído demasiado el lápiz. Sí. ¿Qué usted piensa? ¿Usted no vio lo que dijo el lápiz? No, él se cree un dios. Que él, no va, cuerpo, que él no expone su cuerpo y que él no expone... Su, su figura, que él no sale a cogerle sol ni calor a nadie. Mira, desde el inicio de la protesta en contra de la suspensión de las elecciones en la Plaza de la Bandera, en Santo Domingo, frente a la Junta Central Electoral, muchos han criticado que los artistas urbanos de anteriormente habían dado su apoyo a la protesta de Puerto Rico y en Chile. No han dado su voz y no se han referido al tema de las protestas de República Dominicana. Solamente Melimel ha dicho presente en esta protesta que por tercer día consecutivo realizan en Santo Domingo, hace varias horas, el puertorriqueño residente del grupo Calle 13, dio su opinión sobre lo que está pasando en República Dominicana. Señores, mira, y un aplauso y al a la, a la artista, a la jarapera urbana, Meli, Meli. Meli Mel, que se ha tirado esto a, a los hombros. Una mujer, una joven, que no tiene necesidad de estar ahí, y está apoyando a todo un pueblo dominicano, el cual algunos eh, sonidistas que quieren cogerlo todo, parece que son muy amigos del gobierno, incluyendo a, al hombre aquel, Santiago Matías, que siempre está en Toa y quiere opinar en Toa. entonces en esta no se ha visto. Tú sabes que le cogen, cheque? ¿Tú sabes que le cogen cheque, no te hagas. Miren un, un tuit, flaco, no veo bien, eh, hay un artista que usarán esto... De la protesta para venderse como héroes y buscar su sonido. Entonces, si un artista que está apoyando, no apoya, dice que se quedó en su casa y le dice una joven, el Alfa lo hizo con PR, Puerto Rico, y todo el mundo lo aplaudió, incluyéndote a ti. ¿Por qué no lo llamaste sonidista en ese momento? En es la realidad y todo el mundo está descubriendo, como está descubriendo el PLD, a Santiago Matías. Eso es un tweet que él puso. Yo pienso que si un artista no apoya, es malo. Si apoya, busca sonido. Si no comenta un post, no le interesa. Si comenta uno, está buscando like. Entonces, tenemos que eh, soltar esa mediocridad que, te, que tenemos. Esto no es asunto de sonido. Esto, es Esto no es asunto de sonido. De que Y es de partido tampoco. Esto que tenemos que unirnos para que la Junta Central Electoral haga lo que tiene que hacer. Que falló. La Junta Central falló y el pueblo despertó. Eso es lo que está sucediendo aquí en este país. Y todas las ciudades se están uniendo. Usted no tiene que tener color político. Una joven que, Melimel, mel, bomba de todo un día entero. Y entonces usted, el Alfa, apoyó a Puerto Rico. Y no, no puede apoyar ni un comentario a su país. Entonces, hay, hay que revisarlo, Liz, en cuanto a eso. Yo pienso que hoy. Todo el mundo tiene que estar protestando, porque fue al país, estamos mal parados, popularmente. En el mundo entero se ha hablado de esto. Esto no es un asunto ni de colores, ni de partido. ¿Eh? Usted ni Usted tiene de nada. que ir a protestar, no se quede en su casa, callado. Ahora, si es Roche y R.D. gratis, en un parquecito, usted quiere ir, sé de lo primero ahí. La máxima. De, de estar opinando. ¿eh? La máxima. ¿A qué dice de Fulano? de chon entiende cuando es algo gratis, ah que están dando para la gasolina, aquí está usted, pero usted quiere, usted se queja de lo que está pasando en el país, que este país no sirve, que esto es lo otro, porque no sirve es usted, el que no sirve es usted, que usted no quiere hacer ni más, ¿no? que hay personas que dicen que a mí nadie me lleva un plato de comida en su casa y a dónde usted la compra el plato de comida, y cuando está cara la comida, ¿quién es el que la compra? U tienen que dejar eso, de, de, de que esto que lo otro, que a, mí nadie, que, eh, que a mí nadie me llevan a mi casa, no es, no es contar de llevar. Es que usted tenga un mejor vivir en su país, que aquí no se puede ejercer ni un voto. ¿Usted cree que eso es posible? Que usted no pueda ni con confianza ir a votar por el que usted quiera. ¿Usted no tiene esa confianza en este país? De usted ir a una a una porque le están haciendo una trampa, porque el voto suyo no va a salir. ¿Cómo es que usted va a ir a votar y el candidato de su preferencia no está? Y hay que aplaudirle eso. Nunca antes visto, y aquí han visto presidente tramposo y mañoso, ¿sí o no, Jorge? Aquí han visto presidente mañoso y tramposo y bruto, y eso nunca se había visto aquí. En un 2020, usted para realizar unas elecciones electorales, ¿eh? una suspensión, eso tiene que el mundo despertar, y da vergüenza que eh, calle eh, René, eh, el de calle 13, se haga eco, siempre se ha hecho eco, porque con el 4%, un concierto, lo mencionó también. Y el Alfa, que ha sido tanto apoyado y le han dado su logro, de veces, criminales, mejor, no ha dicho ni un post ha puesto. El lápiz viene y pone un huevo, un, un loco que se está creyendo. Oye, el lápiz consciente está creyendo la película en este país. Que es sí, que su cuerpo, que esto, que lo otro, que se cuesta millones, que esto, que usted tiene que apoyar a su gente, quien lo subió ahí. ¿Quién le está pagando a Melimel? Nadie. Entonces, deje de estar hablando basura, el lápiz. Y todo el que le apoya a eso, el lápiz, es otro sinvergüenza también. De que no, que vamos a echar gasolina, que de hecho que dormí de gasolina, que, que el cuerpo mío, que sé yo qué. Usted tiene que ser presente porque usted es un patriota. Usted baboso le canta a, la, a viejo, la patria. Baboso, viejo. Señores, tienen que tener un manejo estos artistas, que él, que su cuerpo. ¿Y qué sí, es esto? ¿Y el pero, cuerpo de Melimel? Pero cuántas cosas, señores? ¿Qué? no eso no es de y el lápiz sonido. está sonando a dónde? eso no es busca sonido el lápiz se guayó con, con, con, con su con su propuesta que él eh, digo que sacó estamos hablando mira Jorge estamos hablando esto no es de gobierno si usted es del PLD si usted es reformista, reformita si usted tiene que aclarar pedir que esto se aclare no quedarse callado aquí hay veces de rapero que usted lo ve que, que en, en Chile pasa algo a hermano Chile, ay, hermano Puerto Rico ¿Entiendes? Entonces pues, nosotros que queremos un apoyo No es dinero que se le está pidiendo A esos raperos no es, Y los raperos de aquí De San Francisco también Los que quieren que lo apoyen en todos lados Tienen que estar presentes ahí Todos los urbanos de San Francisco También tienen que estar presentes Don Miguelo Miguel Valerio tiene que estar presente. Te va a desbloquear y te va a bloquear otra vez. ¿Eh? Ese te va a desbloquear y te va no, a bloquear No, él sabe otra vez. que le estoy, le estoy hablando con el corazón. Usted es una figura que los niños se representan a usted, la gente mayores. ¿Usted entiende? Viene de un barrio que son luchadores. También haga presente, porque usted hace presente en otra ciudad, en otros países. Don Miguel, un post, acá un post se le agradece que usted apoye. Lo que está pasando, pero no quieren estar caliente con, con, con el Que el se dejen de vaina, que es que si el pueblo eh, no los calentarse. apoya, ellos deben apoyar eh. al pueblo. Que es quien le compra bolestas, que es quien va a sus fiestas, que es quien consume sus músicas. No quieren calentarse con, con, con el presidente Danilo Medina, no quieren hacer nada, porque sabe que, que viene la política ahora y no, y no lo contratan. Con Vicky, no es el ladrón. ¿Eh? Cuidado si es eso, que lo van a contratar por, por, por una... Unas actividades. No, en diciembre, uh. en diciembre, en las fiestas populares, la cosa. No, pero ahora lo contratan también. Moza la para. No, eso no, no, no, tú sabes que eso es. Atención, Moza la para. Ni el mayor, tú sabes que eso cobran su cheque fijo. ¿Usted entiende que son. que son figuras. No, que eso no. Eh, no se lo pida eso, no se lo pida eso. No se atreven, porque se calientan. Ah, pues Fulano, no, lo ahí en la mascotica Que Fulano estaba haciendo huelga allí para que no me le den nada. Le tocaban 10 fiestas, ponle dos. ahí, pónsela en, en Alto Mayor, allá, un, un lunes, que nada más tenga esa, Pon, ponle la otra allá en Barraquito. Eh, de la capital Barraquito son como 40 horas. En gasolina le van a lo que le van a dar, señores, no me hagan. Ya Ya, este micrófono, dime Yo te, ¿qué digo, te